Me encuentro en la fábrica de, de fotografía y bueno con esto comienza lo que es el primer capítulo de la serie 24 horas en la que voy a estar un día entero con personas que bueno eh, me voy encontrando en las exploraciones o incluso con gente que merece la pena contar sus experiencias y vivencias personales así que seguramente que a muchos de vosotros os sonará esta frase como no es lo mismo vivirlo que contarlo aquí comienza 24 horas pintando en un abandono Muy buenas. De largo. Muy buenas. Así te amo, ¿no? Sí. Perfecto. Pues nada, ya estamos aquí, que es como tu estudio, ¿no? Donde tú tienes ahí las cosillas. Sí, bueno, es como un arma sí. sencillo que tengo para preparar pintura, elegir qué colores quiero, mm -hmm. eh, yo qué sé, lavar los pinceles, ese tipo de cosas que, que siempre suelo hacer antes de vale. ir a algún lugar. Genial, pues nada, vamos a, a preparar todo, ¿no? Para coger todas las cosas que necesites y, mm. y en cuanto a eso, pues vamos ya para el sitio donde tenemos que ir a grabar. Sí. ¿Cuánto mide esto? O sea, son. Pues yo creo que es 5 metros. 5 metros, ¿no? Sí. O sea, fijaros la brutalidad de 5 metros. Que. Bueno, ahora veré cómo hace para llegar justamente arriba, pero fijaros la brutalidad que yo creo que destaca bastante. ¿Ves lo que es alrededor? Que está todo viendo también así, un poco como de grafitis pero yo creo que está destaca bastante ya por sus dimensiones y joder, que se nota que está bastante currada. disculparme si a lo largo de lo que es la entrevista pues escucháis algunos ruidos de fondo, pero bueno, estamos en un sitio que se están llevando de todo, entonces no podemos hacer nada para evitar que esto pase. Así que espero que nos la escuche mucho. Cuando, que joder, cuando vine aquí, cuando te conocí, me quedé impresionado porque no sé, venías a este sitio, ves un montón de grafitis, pero la verdad es que justamente los que haces destacan un montón eh, al, con el resto. ¿Cómo empezó esto? ¿Cómo decidiste empezar con este tipo de, de arte? Pues eh, realmente no es algo que me haya planteado nunca en mi vida. Yo creo que simplemente he estado pintando siempre. Eh, desde que recuerdo, desde que tengo razón yo creo que he estado pintando y, y todo empezó haciendo graffiti obviamente, como todo el mundo como todo el mundo, ¿no? pues lo típico, piezas por todas partes, carreteras ese tipo de cosas, era lo que más me gustaba y me gustaba mucho pintar carreteras porque estaba como en mi burbuja, ¿no? yo me iba por ahí, por la carretera hacía mis cosas y me volvía a mi casa y, y me quedaba tranquilo que era lo que yo necesitaba, estar tranquilo ¿no? realmente pinto para, para poder tranquilizarme ¿Y cómo fue el punto ese que dijiste, eh, vale, pues llevo pintando tiempo lo que es, en, en carreteras o lo que sea y dar el paso a hacer obras más complejas como estas? Pues a ver, realmente yo creo que el punto de inflexión obvio es que eh, en primer lugar yo siempre he tenido intención de llevarlo al siguiente nivel, lo que pasa que desligarme de ident mi identidad de grafitero pues era como por así decirlo, tirar a la basura todas esas, todas esas experiencias, toda esa gente que he conocido. Bueno, la gente obviamente eh, no, la, no la conservo y para mí es el valor más importante, ¿no? las personas que he conocido. Pero indudablemente el punto de inflexión ha sido pues, empezar con, con Incaf Movement, IAM, que es eh, la empresa con la que trabajo actualmente, que se dedica al arte urbano en la cual eh, participan pues muchos de los artistas del momento y para mí pues eso es como abrirme la mente a, a todo, ¿sabes? O sea, uh -huh. decir, esto lo quería hacer yo y, y tengo, tengo ese apoyo, por así decirlo, ¿no? Tengo uh -huh. ese respaldo. Vale, vamos a dejar... <risa> Joder, cómo está. Eh, vamos a, a continuar. Después la... Voy a grabar aquí... Esta va a ser, yo creo, la, la primera vez que voy a coger un bote de spray, eh, así que... Te lo he puesto con la FAT, ¿eh? Ten cuidado que sale gordo. Con la FAT. ¿Cómo, cómo va esto? O sea, simplemente... Momento, simplemente sabes que pa... Bueno, la gente sí. siempre cuando pinta por primera vez, sí es sí. cierto que lo hace como muy de lejos, como... Tienes que acercarte, ¿vale? Mínimo a esta distancia. Sí. Entonces, dependiendo de lo que te acerques o lo que te alejes, va a salir más gordo, más finito. Sí. Te recomiendo que lo hagas a esta distancia. Y bueno, luego ya la presión es, es otro capítulo. Voy a ver un poco lo que hace la gente, pero es que no tengo ni idea, a ver. Bueno, aquí tampoco tiene muy buenos ejemplos no. en realidad, ¿eh? no. así que va a ser, va a ser complejo. Vale, dale. Joder, sí que sale gordo. Sí, sea. sí, sí. Me he flipado mucho porque esto quería ser la I, pero no calcular el espacio. Claro, sí, <risa> sí. O sea, eso también hay que encuentra. en cuenta. Uy, va. Uf, esto es más complicado lo que parece, ¿eh? Yo pensaba que te ibas a hacer un taqueo, o sea que te ibas a hacer un grosor, ¿no? Un... Eso es más fácil, ¿no? Más fácil, claro, vale, o sea, vale. si quieres poner tu nombre vale. y ya está. Vale, es que me, me emociona <risa> me un poco, yo ya quería aquí poner en plan cosas como esas. Trazos. <risa> Por favor. Dale, o sea. dale. Ahí, <risa> ahí. <Ay, ay. risa> Aquí tenemos. Ay, ay. O sea, la mierda más grande que existe en el grafito es <risa> esta. Reconozco que es muy complicado. o sea, Es un comienzo. Sobre bueno. todo porque tienes que regular mucho el plan. El... La presión. La presión. Bueno, los típicos adornitos estos que se ponen y tal. <risa> bueno, bueno. <risa> Pero bueno, yo aquí tampoco tengo la mano muy fina. ¿No es esto es un poco de expectativa, en realidad. Pruebas cosas que normalmente no pruebas porque tienes tiempo, te llevas muchos colores para hacer algo nuevo. Eso es lo que principalmente se valora. Y luego yo también lo que valoro últimamente es el tema de, de tener recursos. ¿no? Pues como Puede haber ahí un flotador, eh, que haya sillas, que haya mesas, que haya cosas que yo puedo usar como una escenografía, ¿no? que es lo que me gusta, lo que estoy intentando yo ahora implementar. ¿no? Que no solo se quede en el muro la, la obra, sino que también eh, sale un poco ¿no? y, y empieza a formar parte del entorno desde ese punto de vista. Mi idea principal era como alguien esperando. ¿vale? Entonces, eh, yo, y es una espera porque yo llevaba mucho tiempo eh, fantaseando con la idea de hacer algo grande, ¿no? porque, porque yo veía mis referentes y, y pensaba, joder, ¿por qué, ¿por qué yo no hago esto? ¿Por qué no, ¿Por qué no lo intento? ¿Por qué es una parafernalia? ¿no? Al fin y al cabo, comprar mucha pintura pesa mogollón nadie va a venir a decirme cómo se hace obviamente y tengo que poner mi, mi, mi mente y mi, y mi cuerpo a funcionar de una manera que, que se sale de lo normal al menos para mí y era pues la espera de, de, de que ese momento ha llegado ¿no? y, pues, como mis recursos de geometrización pues un ser ahí un, con un cuervo que es como su compañero cuando hago, cuando hago Dibujos o pinturas de, de aves eh, normalmente simbolizan el tema del pensamiento. ¿no? Es una persona muy. que vivo en mi cabeza, ¿no? Y, y los pájaros, pues, pues normalmente simbolizan eso, ¿no? Cuando hay un pájaro volando, pues es esa idea, ¿no? Que estaba estanca. Es un, es un cuervo negro, es una idea que estaba estanca, ¿no? En mi cabeza y que, por suerte, ya la he, ya la he ejecutado. Y con esto eh, concluye la primera parte del 24 horas, son vídeos que a mí me están costando mucho de grabar y quiero que me pongáis por comentarios así un poco lo que queréis ver en próximos vídeos, con quién queréis que pase el día entero, que me lo pongáis por comentarios, que sean cosas factibles, no me digáis cosas imposibles porque no voy a poder. Esto la verdad es que ha sido una experiencia bastante enriquecedora, que me ha ayudado un poco más a comprender lo que es el mundo de del grafiti. Yo creo que la gente tiene muchos eh, prejuicios, para no sé si es prejuicios o perjuicios, pero que la gente tiene muchos prejuicios y me ha ayudado mucho a comprender eh, dentro todo lo que es dentro de este mundo y como siempre hay que dar una oportunidad a todo. Esto no quiere decir que me vaya a dedicar al grafiti, no voy a hacer grafitis, eh, de hecho a mí los abandonos me gusta conservarlos pero reconozco que hay gente que hace verdaderas obras de arte. Así que voy a comer ahora porque me estoy desintegrando y vamos a ver qué tal será la segunda jornada. Bueno, ya pasó un día, ya estoy cerca del estudio y tengo muchas ganas de descubrir pues, como la otra faceta que tiene de largo. Así que vamos a ver qué, qué aprendo hoy. Bueno, tío, la verdad es que pues, tenía muchas ganas de, de venir aquí un poco y que me mostraras un poco la otra cara que, que tiene el graffiti, un poco la parte más a lo mejor artística, por así decirlo. Hmm. Te quería preguntar, en primer lugar, el, el por qué la gente hace graffiti. Pues realmente yo creo que es que no es nada, o sea, que no tiene, no es algo que sea realmente misterioso, que sea un enigma, tal. Realmente yo creo que la gente pues tiene la necesidad de expresarse y tiene la necesidad de que, de que su voz sea escuchada. Entonces yo creo que es una manera de llamar la atención, de decir, oye, yo estoy aquí, estamos en la globalización, la, la información está mmm, absorbiendo todo y abarcando todo y yo quiero tener mi hueco en, en el mundo, por así decirlo. ¿Crees que lo prohibido es, es atractivo? Totalmente. De hecho, eh, si no estuviese prohibido, es que nadie, nadie lo haría, es como las drogas o yo qué sé, ¿sabes? La gente pues, quiere una forma más de sentirse especial. No, yo es que hago esto, yo es que estoy fuera de la ley, yo estoy fuera del sistema, es todo lo mismo. ¿Qué prefieres, pintar en una pared o en mi lienzo? Es que no tiene nada que ver, o sea, son dos campos que al final uno alimenta al otro. O sea, si yo a lo mejor estoy ahora mismo haciendo esto... Porque cojo recursos del graffiti y me los llevo a mi historia. Y viceversa, cosas que hago en pequeño, digo, esto puede funcionar en nada? y me lo llevo al otro lado. O sea, son como dos campos que se van alimentando. ¿Qué me dirías si el, el graffiti crea o destruye? O sea, porque la gente normalmente dice, sí. el graffiti <risa> es vandalismo, Pues es una, una pregunta muy bonita, nunca lo había pensado. Yo creo que. Yo creo que destruye. Destruye, sí. Pero en realidad, en la naturaleza, todo se está dando y destruyéndose constantemente. Entonces, bueno, sí, yo creo que son, son lo mismo, crear y destruir es lo mismo, prácticamente. ¿Qué ves más, o sea, para ti qué es mejor, la calidad o, o la cantidad? Claro, ese es el eterno debate, ¿no? Eh, es curioso, porque yo antes de ponerme a hacer cuadros, siempre tenía la cantidad como la máxima. En plan de cantidad y claridad. Tu nombre se vea máximo número de sitios, petarlo. ¿Qué pasa? Cuando lo has petado mucho, ya llegas a un momento que dices, quiero lo otro, quiero la, la calidad, quiero ver de qué soy capaz. Entonces, es, es lo mismo. No es que una sea mejor que otra, sino que yo creo que al final hay que encontrar una... O sea, ¿tú crees, por ejemplo, que siempre cuando alguien empieza, eh, a lo mejor el más joven tal, siempre tiene como la cantidad, no? O sea, claro, cuando... es que cuando una persona no tiene calidad, solo puedo optar por la cantidad, y la cantidad es algo que puede dar cualquiera. En cambio, la calidad, bueno, entiéndeme, cualquiera, cualquiera que se lo tome en serio lo que hace, obviamente. Pero en cambio, la calidad es algo que, que requiere una introspección, y un trabajo, eso que estás haciendo cuando nadie está mirando. ¿El grafite es, es una guerra contra el sistema? No, para nada, para nada. Al menos a día de hoy. O sea, una cosa es una pintada, un... yo qué sé, abajo el capitalismo, estas cosas que se suelen poner... Y otra cosa es, pues eso, puedes decir, aquí estoy yo. O sea, no quiere decir, tú eres, tú eres peor que yo al que lo leo, sino que quiere decir, yo estoy aquí, existo y por tanto, pues me tienes que soportar, por así decirlo. A mí los trenes me parece una cosa muy bonita y muy romántica. Lo que pasa que mmm, también es un campo distinto, ¿no? Un tren es, pues eso, cuentas con un tiempo más limitado, es más, más ilegal, porque si te pillan, pues la has cagado has cagado más que si te pillan pintando un muro, obviamente Entonces, bueno, son campos distintos Yo en realidad, pues trenes, pues tengo, tengo mis trenes Sí, he pintado, he pintado mucho, mucho, mucho Pero, o sea, no es un campo que a mí me interese demasiado Porque sí es cierto que... Es más, el previo, la gente no, no lo sabe Pero la gente ve la foto y dice, ah, mira, se han pintado un tren Es más, el previo, preparar la pintura, mirar el sitio Mirar quién lo vigila, eh, por dónde entramos, tal es más bonito eso que al final el pintar. Entonces el hecho de pintar queda como algo residual y a mí eso no me interesa. O sea, a mí me interesa pintar. Entonces yo prefiero un muro. Viendo así un poco tus obras, me gustaría un poco que, que me explicaras un poco en eso, en qué te basas. Porque, por ejemplo, veo muchas formas geométricas, eh, incluso veo ecuaciones, ¿no? Y, sí, sí, sí, sí. Entonces, pues, ¿a qué se debe, por ejemplo? eso Las figuras geométricas eh, se deben principalmente a que yo no sé por qué siempre he tenido una, una tendencia a geometrizar las cosas. A mí me gustaba mucho hacer construcciones, realmente me gustaba más hacer construcciones que jugar con muñecos. Cuando era pequeño, yo hacía un castillo que a lo mejor me tiraba un día entero y luego metía a los animales dentro y jugaba. Yo disfrutaba construyendo, entonces al final me ha salido de forma natural. Y las ecuaciones es porque, porque yo estudié, estuve estudiando ingeniería uh -huh. antes, de, antes de hacer bellas artes, y pues sí que hay algo en mí que dice: esto tiene que ser específico, limpio. Ahora sí es cierto que lo estoy dejando un poco más porque me estoy distanciando de esa faceta mía, pero. Uh -huh. Esto de los colores llamativos y cosas así rimbombantes mm. También tiene mucho que ver con el graffiti Porque al fin y al cabo es llamar la atención llamar la atención del espectador Es ese residuo que te queda de... Pues tus, compañeros, ¿Tus compañeros también han empezado o a... Sea, todos, han, sí, sí, todos, han, todos, han, han, todos han empezado graffiti. haciendo graffiti Y de hecho los artistas plásticos que conozco hoy en día Han empezado pintando graffiti ¿no? Y de hecho el graffiti han derivado al final a los cuadros O sea que es que al final... O sea que guarda relación ¿eh? Sí, una relación directa, directa, sí, sí yo eh, lo que sí que pienso mucho es que eh, crear es como hacer ejercicio. Hacer ejercicio mental y físico también, es muy físico, te cansas mucho, sobre todo cuando pintas en exterior. Pero se asemeja mucho a un gimnasio. Si vas al gimnasio y ves a gente que hace deporte, tú vas a querer hacer deporte. Y vas a querer superarte y vas a querer seguir. Al final es un movimiento que se crea una sinergia brutal. Es lo que hacen otros, te inspiras, vas a tu camino, sigues tal y cual. Es muy, es muy. va por ahí, muy por ahí los tiros, ¿no? Hacer un coworking es, es lo mejor. Pues, eh, tío, te tengo te que dar las gracias por, por abrirme un poco a lo que es este mundo que, que yo un poco desconocía. Así que también espero que esto sirva un poco para expandir un poco el concepto de, de lo que es el graffiti. Sí, pero es espero verte a lo mejor algún día, algún día por ahí, quién sabe. Si te encontraré en un abandono pintando, quién sabe a lo mejor seguramente eh... me acabas encontrando en otro en otro <risa> así que con eh, lo que decía. muchas gracias pero y va a ser, mucho gusto eh, a dale duro vale nos bueno, no vemos tío. hasta, hasta luego los... pues qué os voy a decir pues que he aprendido un montón a lo largo de la grabación de este vídeo había muchas cosas que desconocía dentro del mundo de graffiti y me ha servido para sacar cosas en claro algunas cosas positivas otras negativas pero es algo muy contento es algo muy contento con la grabación sobre todo porque he conocido pues a una pues eh, he conocido pues, a un artista enorme, o sea, como la copa de un pino, me ha chiflado lo que hace, y simplemente pues yo quería acercaros esto, que bueno, estos vídeos van a ser, este ha sido 24 horas, pero no quiere decir que todos sean así, a lo mejor habrá 48 horas, 72 horas, una semana, un mes, espero que no tanto, porque estoy un poco limitada por cuestiones técnicas, pero quiero acercaros como distintas personas, pues, eh, o experiencias que a mí me rodean, acercaroslo a través pues eso, de, de pequeñas entrevistas. Quiero pues, que con esto cada uno sa saque sus propias conclusiones, no quiero influir en nadie eh, a través de su propio juicio, ya que cada uno pues, eh, se monte sus vainas. Si os ha gustado esto, pues, que os suscribáis, si no lo estáis, que le deis me gusta y que me pongáis comentarios, porque eso, la verdad, me da un apoyo enorme y me da fuerzas para seguir adelante. Y nada, pues que nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.